Me encantó esta pregunta, porque llevo mi cabello como lo llevo? Porque muchas personas eh, anteriormente eh, que usábamos el cabello liso porque las, la publicidad y la programación de la televisión, la radio, las revistas, los carteles en la calle nos invitaban a usar el cabello liso eh, teniendo mi cabello totalmente duro y crespo. Eh, y, pero te invitaban porque parecía como que no ibas a calar en esa sociedad. De, te miraban como que no tiene para cepillarse el cabello, no tiene para no, no sabe de, de, de, que, que la cultura y la sociedad es, es de llevar el cabello liso. Y se, nos dejamos arrastrar por esta publicidad, en, que en todos lados la chica Palmolive... Eh, y, y, y las actrices con su cabello liso entonces no tenías un referente pues llevabas el cabello liso y ahora lo llevo como lo llevo como se me da la gana como quiero manifestarme y expresarme porque por ejemplo en este momento lo llevo eh, así verde con trenzas moradas eh, porque así me quiero manifestar en, en, en este momento de mi vida y además porque las trenzas me ayudan a proteger mi propio cabello que es muy débil ante las inclemencias del agua, del champú, de los rinces y demás. Así que lo llevo hoy como se me da la gana.